¿Qué tal? Bienvenidos a cauquenesnet.cl, vamos a realizar una entrevista, ustedes ya ven en pantalla al abogado Fernando Leal, eh, abogado bastante destacado, cauquenino, que tiene su estudio en Talca actualmente, que lleva a cabo una serie de causas que se relacionan con derechos humanos y actualmente también está eh, tras la causa, ¿verdad?, de la querella criminal en contra del actual candidato alcalde de Chile Vamos, Jorge Muñoz por eh, incumplimiento de la pena accesoria tras el juicio por subsidios fraudulentos. Fernando, ¿cómo está? Bienvenido a cauquenesnet.cl Buenas tardes, Patricio, gracias por la invitación. Bueno, sin duda que este ha sido un, un tema que ha causado bastante revuelo local en Cauquenes, eh, una pena que no se ha dado cumplimiento, según ya lo ha confirmado el Servicio de Salud del Maule, y que data de hace bastante tiempo. A, además, cuéntenos un poquito cómo ha sido el proceso de este incumplimiento, del de, de, de no cumplimiento de la pena accesoria por parte de Jorge Muñoz. Bueno, Petrísimo, una primera cuestión que quisiera señalar, eh, para dejarlo claro, es que la querella no se interpuso en contra de Jorge Muñoz, sino que se interpuso en contra de quienes resultarán responsables, porque en la acción nosotros estamos imputando varios ilícitos, hablamos de desacato, hablamos de quebrantamiento condena, hablamos de un eventual fraude al fisco y hablamos de omisión de denuncia. Eh, a mí me contactaron de Cauquenes, bueno, yo soy un abogado que efectivamente soy cauquenino en un nacimiento, aunque salimos muy niño de Cauquenes, yo con mi familia partimos a los cinco años de Cauquenes, nos fuimos primero a ir a Chanco y después mi familia se radicó, mi familia de origen en Talca, yo viví en Santiago... 21 años, porque me fui a estudiar a la universidad y me quedé mucho tiempo viviendo allá, pero finalmente, con mi mujer, que también es de la zona, y es decidimos ah, sí. radicarnos acá en la región del Maule. Ahora bien, eh, tengo otros casos en Cauquenes, eh, otro tipo de causas, y, y a raíz de ello eh, me contactaron por esta situación, informándome que había una situación extremadamente irregular, toda vez que había una condena por fraude al fisco, y que la persona que había sido condenada, eh, no había cumplido la pena accesoria. La condena establecía una pena principal de 541 días, con beneficio de remisión condicional de la pena, el pago de una multa de 11 UTM, y la pena accesoria de suspensión de cargo u oficio público, mientras durara eh, el cumplimiento de la pena principal de 541 días. Y esa pena, eh, el condenado no la había cumplido, en este caso Jorge eh, Muñoz Saavedra, quien... Es odontólogo, eh, funcionario contrata del hospital de Cauquén. Bueno, cuando a mí informaron esta situación, me pareció que, que estaban equivocadas las personas que me lo decían, porque me dijo, o sea, me parecía como abogado y con conocimiento de las causas judiciales, que era muy extraño que un juzgado que está a cargo el cumplimiento de una pena se le hubiese pasado por alto eh, que una persona no había cumplido esta sentencia, más aún. En este caso, porque no estamos hablando de cualquier causa, hasta una causa que fue de gran connotación pública, que en su momento salió en el, en el programa Contacto de Canal 13, que salió en distintos portal web, en eh, distintos medios de comunicación de prensa escrita, entonces me parecía como muy extraño que esta persona hubiera sido tan irresponsable de no cumplir la pena, más aún siendo hijo de una autoridad como en este caso el alcalde y hermano de otra autoridad, como es un consejero regional. Sin embargo, él pidió eh, aclaración de, de la pena. Eh, ¿qué, ¿Y, y qué, se, qué es primero esa, esa figura, no? ¿Qué, ¿Qué se entiende? ¿Él no entendió a lo que lo condenaron? ¿Por qué pidió una aclaración de pena? No, no. Lo que pasa es que eh, la ley 18.216, que es una ley que establece beneficios para el cumplimiento de las penas, que son beneficios que normalmente se le dan a personas que tienen irreprochable conducta anterior y que por primera vez eh, son condenados, tejido. se le dan beneficio, porque ahí está la remisión condicional de la pena, está la libertad vigilada está la reclusión nocturna. Entonces, e esa ley fue modificada hace unos años atrás, ¿ya? Y hasta antes de que la ley fuera modificada, eh, normalmente era usual que las penas accesorias, como, era, como en este caso el, la suspensión de cargo oficio público, eh, si la persona era beneficiada con remisión condicional de la pena, eh, eso hacía que la persona no tuviera que cumplir la pena accesoria. La accesoria, ok. Ah, porque la, la, la pena accesoria sufría la suerte de la pena principal que había sido concedida un beneficio. ¿ya? Entonces, a raíz de ello, eh, la defensa del señor Muñoz Saavedra eh, solicitó, mediante un recurso de aclaración, al juzgado de garantía que se estableciera que él no tenía que cumplir la pena accesoria toda vez que había sido beneficiado con la remisión condicional. El juzgado de garantía eh, se inhabilitó para, para responder y resolver esta solicitud y derivaron los antecedentes al Tribunal Oral en lo penal de Cauquenes, que es el Tribunal que lo condenó. Y el Tribunal Oral en lo penal de Cauquenes consideró que no, que debía cumplirla, que debía cumplir la pena accesoria. ¿ya? Entonces. Eh, él estaba absolutamente claro que él tenía que cumplir esta pena. O sea, no puede decir ahora, después de todos estos años, es que yo nunca supe. Nunca supe. O yo, o, o yo estaba esperando que me dijeran que tenía que cumplirla, que, que, fue, que fueron las expresiones impresentables que le escuché hace un par de días atrás al consejero regional que es hermano de él, eh, que salió dando una explicación bastante burda, infantil eh, y patética, de que su hermano durante todo este tiempo le está, habría estado esperando que le dijeran cumple la pena. O sea, es una cuestión no. que no resiste mayor análisis y que más aún me llama la atención que siendo consejero regional, tienen un cargo que es financiado con fondos fiscales eh, y sabiendo que su hermano no estaba cumpliendo la pena y que por lo tanto eventualmente estaba cometiendo un eventual ilícito, eh, no le haya dicho cumple la pena ¿eh? o no haya cumplido con su deber de denuncia. Vamos poniendo temas en, en, en limpio, abogado leal, porque efectivamente hubo una remisión de pena, ¿verdad? Eso es verdad. ¿Y en qué consistió esa remisión de pena, puntualmente? Bueno, él fue condenado a 541 días y se le dio la remisión condicional de la pena, que es una forma para cumplir la pena, que es un beneficio, como te decía, que establece la ley 18.216 que significa que la persona cumple la pena los 541 días firmando. Yendo a Ahora, a, a un recinto. Exacto. ¿Quién, claro, ¿quién está a cargo de la observación del cumplimiento de esa pena? Es Gendarmería de Chile, a través de sus centros de reinserción social. En Cauquene hay un centro de reinserción social, el CRS Cauquene, y es ahí donde este señor se presentó a cumplir su pena con remisión condicional y estuvo firmando durante 541 días pero además mientras él firmaba esos 541 días no podía trabajar, por ejemplo, en el hospital donde efectivamente sí lo hizo. Exactamente, eso es lo que decía la condena, que mientras él estuviera cumpliendo la pena principal, no podía ejercer cargo ni oficio público. Claro, porque él empezó a cumplir, empezó a cumplir la pena a fines del año 2014 y la terminó de cumplir el 26 de mayo del 2016, es decir, hace menos de, de cinco años atrás a o sea, los cinco años recién se van a cumplir el 26 de mayo del 2021. Y, eh, bueno, él no cumplió con eh, el, la suspensión de cargo u oficio público. Es más, y, y aquí yo quiero entrar en un punto que me parece que es el más grave de todo O sea, para mí ya grave que un condenado, más encima con un delito que tiene que ver con hechos de corrupción, no cumpla su pena y encima tenga la tuve de presentarse de candidato, ¿ah? los conchos realmente increíble, y más increíble es que gente de Cauquenes lo justifique, ¿ah? yo creo que habla de, de un nivel de falta de moralidad y de ética tremenda, porque eh, justificar una cuestión así eh, prácticamente te hace partícipe eh, o, o de apoyar situaciones que sean absolutamente irregulares. Lo malo es malo lo haga alguien de izquierda, de derecha, de centro, no importa si es rojo, amarillo, del color que sea. ¿ah? Eh, es malo. O sea, no puede ser que alguien que fue condenado por un delito de eh, fraude al fisco, que es, un delito, es uno de los tipos de delitos que tenemos en nuestro código penal y en nuestras leyes especiales que hablan acerca de la corrupción, que más encima se presente a candidato y que haya gente que salga a justificarlo diciendo, oye, pero es que no, es que eh, nunca le dijeron que tenía que cumplir la pena. O sea, lo correcto y lo probó en un funcionario público que ha sancionado penalmente es que a él lo notifican y al tiro presenta su renuncia al servicio en el cual estaba trabajando, pero no hace el loco. Porque en el fondo esto de esperar a que le dijeran que tenía que cumplirlo, a mí más bien me parece que están esperando que prescribiera para no cumplirlo. ¿eh? De hecho, de hecho, cuando eh, se notifica la pena, se da por eh, asumido que el, el condenado tiene conocimiento de la pena, ¿verdad? Sí, por supuesto. Porque él se lo notifica, todos los intervinientes se le notifican. Se Ahora, notifica el fallo, y, y, cuando, y cuando él además presentó la aclaración, la solicitud de, de aclaración ante el TOP, para que se aclarara si la pena accesoria iba a sufrir o no la suerte de la pena principal, eso también se le notificó. Claro, o sea, tiene una, una doble aclaración. Eh, en cuanto a, a la remisión, vuelvo ahí, eh, el, el, can, el CORE, perdón, en la entrevista que dio a Red Gemini, dijo que su hermano había quedado con los papeles limpios eh, por la remisión de la pena. ¿Eso va así? Cuando una persona es beneficiada con alguno, alguna de las medidas alternativas de la ley, dieciséis por el solo ministerio de la ley, eh, ese antecedente es borrado de su eh, certificado antecedente. No así de su extracto de filiación. ¿eh? O eh, sea, eso no quita que él no fue culpable, digamos. No, por supuesto que no. O sea, eh, eh, eh, los beneficios de esta ley son para que la persona, porque tiene irreprochable conducta anterior, los cumpla no privado de libertad. O sea, no es la cárcel. Para que la gente no es la tiene. cárcel. Pero eso no significa que no fue condenado ni que no fue culpable. Él fue culpable. Él defraudó al fisco para obtener un beneficio fiscal que no le correspondía. ¿Ah? Y esa es una verdad más grande que una catedral, que, que, que nadie puede decir ahora, no es verdad. Hay una verdad judicial que lo estableció así, en un fallo por un tribunal competente y esa sentencia se encuentra ejecutorial. Y si alguien dice hoy que este señor es corrupto, no está diciendo ninguna mentira, porque efectivamente él fue condenado por ser corrupto. Y si alguien dice que él no ha cumplido su pena, efectivamente él no ha cumplido su pena. Nadie está mintiendo, nadie lo está injuriando ni lo está columniando por eso, porque el otro día vi a, a este señor que yo creo que lo traicionó su, su, su condición de hermano, porque lo, es lógico que alguien, si ve que su hermano está siendo eh, eh, públicamente eh, eh, señalado por una, conducta, por una conducta incorrecta, es lógico que él como hermano lo, lo apoye, se da cuenta, eh, pero eh, el señor eh, eh, Muñoz Saavedra, que es core, no puede olvidar que él también es una autoridad pública y además es dirigente de un partido político y que actuar en forma correcta con la legalidad. Porque qué señal le estamos dando a la ciudadanía si las autoridades, eh, las propias autoridades que tenemos electas, eh, empiezan a relativizar el cumplimiento de las sentencias judiciales. Eso no puede ocurrir. O sea, en un Estado de Derecho las sentencias judiciales están para cumplirlas, no para burlarlas y menos alguien que pretende ser representante de la ciudadanía. O sea, a mí me parece realmente lamentable y triste que Cauquenes eh, tenga una persona que se está postulando a un cargo de representación popular eh, con este prontuario y que más encima no cumplió la pena. ¿Qué responsabilidad le cabe a Cervel, eh, tomando sus palabras, de que él, de que Jorge Muñoz esté en la papeleta de candidatos a alcalde, recordamos que la elección iba a ser este fin de semana, eh, por lo tanto, hay papeletas impresas donde el nombre de Jorge Muñoz está representando a Chile, vamos. Mire, yo creo que aquí, más que a Cervel, porque esto es lo mismo que ocurre con los tribunales en general. Un tribunal resuelve en base a los antecedentes que le llegan. Los tribunales no tienen una bola de cristal para adivinar cosas que no se le informa. Cervel igual. Cervel no tiene eh, una bola de cristal para eh, saber algo que no se le ha informado. Acá los responsables a mi juicio son otros. ¿Quiénes son los responsables? Bueno, yo creo que hay una primera responsabilidad en el juzgado de garantía, porque de acuerdo a lo que establece el Código Procesal Penal, son los juzgados de garantía los que se tienen que hacer cargo del cumplimiento de la sentencia. Entonces, ¿por qué el juzgado de garantía no advirtió que este señor no había cumplido la pena? ¿Qué pasó ahí? De hecho, usted interpuso un recurso de queja en contra del, del, del juez, Nostrosa, del juzgado de garantía de Cauquenes. Eh, ¿En qué está eso? Bueno, yo interpuse una queja disciplinaria en contra del juez Nostrosa, porque eh, yo cuando fui contactado por eh, estos vecinos de Cauquenes para eh, ver qué se podía hacer en esta situación, lo primero que hice fue recurrir al tribunal. Y claro, eh, yo no soy interviniente en la causa que continúa Muñoz Saavedra, eso es cierto, pero eh, hay un tratado internacional que se encuentra ratificado por Chile, que se encuentra vigente, que es la Convención Interamericana contra la Corrupción. Y de ese tratado se desprende que en las casas, causas de corrupción eh, cualquier ciudadano puede comparecer eh, en interés erga omnes, en interés general, digamos. ¿Ya? entonces yo comparecí ante tal calidad pidiendo al tribunal que certificara si este señor había o no cumplido eh, eh, su, eh, su sentencia en cuanto a la pena accesoria eh, y el tribunal rechazó mi solicitud diciendo que yo no era interviniente yo después un recurso de reposición en contra de aquello explicándole al juez que eh, habían fallos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, como el fallo del caso Obama versus Guatemala que establece que todos los ciudadanos tenemos derecho social a la verdad, a saber lo que ha ocurrido, justamente para justificiar el trabajo de los tribunales de justicia y de los órganos persecutores. Eh, y también en el mismo escrito le hice un téngase presente, explicándole con pelo y seña, en base a lo que obra en la carpeta, que está en el, la página del Poder Judicial, eh, que eh, eh, no, no estaba acreditado el cumplimiento de la pena excesoria. Bueno, bueno este... el, juez me rechazó la, el juez me rechazó la reposición, ah, no. y, pese que, y pese a que había tomado conocimiento por mi presentación de que este señor no había cumplido la pena accesoria, no hizo nada. Yo vi después la causa, la he visto todos estos días, y el juez no ha obrado, no ha hecho nada. Entonces, a mi juicio es grave, porque es grave que un juez de la República se preste para que una persona quede impune respecto al cumplimiento de una sentencia judicial ejecutoriada. Justamente él tiene una labor como juez que tiene que cumplir. Y me parece grave que no lo haya hecho y por eso presenté esta queja a la Corte de Apelaciones de Talca y yo espero que él sea sancionado como corresponde. Además, como usted hacía eh, mención, ¿no? en el caso del de, eh, candidato Jorge Muñoz, una persona que aspira a llegar a un cargo público, sin duda que es importante aclarar un punto tan eh, relevante como aquello. Pero además cuando usted eh, ingresó esta querella a nombre de sus representadas, eh, en alguno de los otros sí, usted pedía que el juez Sinostrosa se inhabilitara para ver esta causa, lo que no pasó. Bueno, a ver, eh, hay normas eh, que están establecidas en el Código Orgánico Tribunales, eh, y también hay una norma del Código de Procedimiento Civil, que es el artículo 124, que establecen eh, las causales de recusación amistosa y las causales de inhabilidad de los jueces, eh, que son normas que eh, son conocidas por los jueces, o sea, eh, yo no puedo pretender enseñarle derecho a un juez. Un juez, ah. abogado igual que yo, estudió en la universidad, ya años de ejercicio, y por lo tanto no es necesario eh, explicarle la causal. ¿eh? Yo en la querella en un otro sí señalé expresamente que había una queja disciplinaria en contra de los jueces y no choce, que por lo tanto solicitaba que él se inhabilitara para conocer de esta querella. Eh, a, a mayor abundamiento de las normas del código orgánico tribunales. ¿eh? y eh, del Código de Procesimiento Civil, existen fallos de la Corte Interamericana de Derecho Humano, particularmente está el fallo del caso Atalarrifo versus Chile, en donde el Estado de Chile fue condenado y en donde precisamente ese fallo se refiere a eh, la imparcialidad que se debe esperar en los jueces que resuelven las eh, contiendas. Eh, y que por lo tanto hacía necesario, hacía criterioso y hacía prudente que el mismo juez, que sabiendo esto hecho, no obró ni actuó de ninguna manera, eh, permitiendo que se mantuviera la impunidad del señor Muñoz Saavedra, sin inhabilitara y no se inhabilitó. Eh, yo, de hecho, estos nuevos antecedentes también voy a dar cuenta a la Corte para que tome, los tome en consideración al momento de resolver la queja disciplinaria. Me parece que es una pésima señal la que ha dado el magistrado Inostrosa. Eh, yo creo que todas las personas que ejercen... Eh, cargos públicos en los distintos poderes del Estado y en los distintos órganos del Estado deben dar razón de sus actos ¿eh? aquí hay un contrato social en donde toda la sociedad de eh, todos los que formamos parte de este Estado, pagamos impuestos, usted cuando va a comprar un kilo de azúcar en el supermercado está pagando impuestos está pagando IVA, y esos impuestos van a dar el Estado, y el Estado tiene también deberes y esos deberes se cumplen a través de los distintos órganos yo creo que el magistrado de Nostrosa ha cometido un error al no inhabilitarse y también cometió un error al no hacer nada respecto a una situación que inclusive eh, puede eh, revestir hechos con caracteres de delito. ¿Podría eh, tener consecuencias graves también para, para el magistrado de Nostrosa? Bueno, yo espero que la Corte de Apelaciones de Talca, haciendo uso y ejercicio de las facultades correctivas y disciplinarias que tienen los tribunales de justicia, aplica la sanción correspondiente al magistrado de Nostosa, y si la Corte de Apelaciones de Talca no lo hace, bueno, eh, apelaré y llegaré hasta el máximo tribunal del país para que así sea. O sea, yo la verdad que eh, soy un abogado que llevo años de ejercicio de la profesión, no es primera vez que me he enfrentado a casos complejos como este, eh, y en donde los magistrados algunas veces no actúan como creo que deben actuar, y en ejercicio de la facultad de derechos que me asisten también como un ciudadano a pie, voy a ejercer todas las acciones y recursos procesales para que esto eh, no ocurra ni vuelva a ocurrir, eh, porque creo que efectivamente el magistrado se equivocó, cometió un error, eh, y un error que me parece que no es menor y que debe ser sancionado. Abogado, eh, estamos conversando con el abogado Fernando Leal, quien lleva esta causa, ¿verdad?, eh, en contra de quienes resulten responsables eh, por el no cumplimiento de la pena accesoria del de actual candidato a alcalde por Chile Vamos, eh, Jorge Muñoz. Eh, abogado, en la entrevista que el CORE, eh, Juan Andrés Muñoz, dio a la red Géminis, se refiere de manera cuestionable, podríamos decir, a sus representadas. Eh, donde duda eh, de que ellas eh, tengan conocimiento de lo que trata el escrito, dice, y donde cuestiona principalmente a una de ellas por eh, no tener conocimientos formales, eh, educacionales, digamos, o, o por no saber leer y escribir, y, y usando términos, ¿verdad?, eh, no sé si muy apropiados. ¿Qué le, ¿Qué le parece esa intervención que tuvo el Core Muñoz con respecto a sus representadas? Bueno, yo creo que eh, se, quiere, eh, se quiere dañar o se quiere afectar la credibilidad del mensajero, pero no se ataca el mensaje. ¿eh? O sea, acá, ¿cuál es el tema de fondo? El tema de fondo es si las personas a quienes yo represento son o no son cercanas a una candidata determinada, si estas personas son o no son eh, personas con educación formal, eh, o si en definitiva se cometió o no un incumplimiento a una sentencia judicial. Porque ese es el fondo del asunto, o sea, acá eh, el señor eh, eh, eh, Muñoz Saavedra, que es core, eh, ha, ha tenido una actitud que a mí me parece muy, muy baja, eh, de muy baja estofa, y que me parece bastante poco viril además. Porque incluso se permitió señalar que él tenía en su WhatsApp hacía dos meses algunos antecedentes judiciales de cierta candidata y que, como que amenazó que lo iba. Yo no sé. Dijo la que verdad que él que... se los pidiera, él estaba dispuesto a entregarlo. Claro, yo, yo, yo, yo la verdad que yo no sé si él, él se habrá informado mínimamente, por ejemplo, si está hablando de alguna causa de, de familia, si se habrá informado mínimamente que las causas de familia son reservadas, ¿ah? no son cosas que se pudieran publicar, eh, ni andar poniendo los muros de, de, de internet o, o, o mandando por WhatsApp. Primera cuestión. Eh, segunda cuestión, eh, si eh, la eventual candidata a la que él se refiere tiene problemas familiares eh, y él la ataca en su condición de mujer por los problemas que pueda tener por causas de familia, eh, él está respetando a, la, a, a esta persona en su condición de mujer. Y en segundo lugar, eh, si hay niños involucrados, ¿no cree que está afectando la integridad también y el derecho a la honra de esa mujer y de esos niños? Me parece que son cuestiones que a lo menos son bastante discutibles, pero que dejan enchever que acá se está tratando de embolinar la verdad sobre la base de acusaciones, de amenazas de querella. Eh, pero sin eh, referirse al fondo o, o soslayando el fondo. ¿Usted cree que el trató fondo de desviar es que... la atención? Trató de desviar la atención, yo creo que es como un error, yo no sé por quién estará asesorado este caballero, pero la verdad que eh, me parece eh, un político que deja bastante que desear, o sea, eh, uno puede entender entonces, ¿por qué el hermano, eh, siendo una persona que eh, fue condenada por fraude al fisco, sin ningún asco y sin ningún pudor, es capaz de presentarse de candidato a alcalde. ¿eh? Porque cuesta entender que una persona se ponga a atacar a unas personas porque supuestamente no tienen estudio, que es una cuestión que, por lo demás, hasta donde yo sé, no es así. La persona que, que puso la huella lo quiso hacer así, pero no porque no tuviera estudio. Eh, y por lo demás, la ley, eh, en ninguna parte del Código Procesal Penal, establece una inhabilidad del tipo que él pretende para no poder presentar querella. Acá la admisibilidad al haber jugado garantía y el juzgado garantía lo cierto es que la declaró admisible. ¿ya? Ahora, que él no haya cumplido, porque acá lo que se le imputa eh, eventualmente en la investigación al señor Muñoz Saavedra es que él no cumplió la sentencia en la parte referida a la pena accesoria. Y el mismo hermano de él, que supuestamente lo fue a defender, la verdad es que con esa defensa de plomo, eh, creo que lo hundió más. Él reconoce que su hermano no la cumplió, pues. Él dice que no la cumplió porque estaba esperando. Que estaba esperando que le dijeran que tenía que cumplirla. Bueno, a mí al parecer, me da la impresión que más bien estaba esperando que, que prescribiera más que, que, que cumplirla. Pero... Ese es el fondo del asunto, ese es el fondo del asunto. No si las querellantes son Juanita, eh, Laura o Rosa, o si tuvieron estudios formales o no tuvieron estudios formales. ¿eh? Eh, si acá eh, hay, eh, hay algún tipo de cuestionamiento respecto de ellas, yo al señor Sa eh, Muñoz Saavedra lo invito a que, más que hacer amenazas veladas, o tratar de injuriar o denostrar a las personas por los medios de comunicación, eh, que presente las acciones legales que le parezcan, porque si, cuando la gente en el mundo civilizado no se entiende o tiene conflicto, se entiende a través de los tribunales, y que presente las acciones respectivas. Eh, nosotros no tenemos ningún temor al respecto, o sea, acá lo que hemos dicho es cierto. Está confirmado por el propio Servicio de Salud del Maule. El señor Jorge Muñoz Saavedra no cumplió la pena accesoria. Y esa es una verdad eh, irredarguible, eh, que no puede ser eh, cuestionada eh, por más verborrea eh, eh, o, o eh, pirotecnia eh, electoral eh, que se ponga en los medios de comunicación. ¿eh? Acá no se cumplió una pena accesoria y esa misma persona pretende ser la autoridad de la comuna sin cumplir una sentencia judicial que se ha dicho de paso respecto de un delito de corrupción. Fraude al fisco. Ni más ni menos. Entonces, acá se trata como de dar vuelta a esto y victimizar, pucha, pobre de mi hermano, que él no cumplió la pena porque nadie dijo que tenía que cumplirla, y esta gente tan mala eh, va a una notaría y firma un mandato, y ni siquiera eh, tenía educación porque puso una huella, y, o sea, por favor, eh, que dejémonos de infantilismo, por eso yo le decía antes que me parecía patética infantil, la respuesta de una persona que me decía, más de autoridad, ¿por? o sea, ¿de qué estamos hablando? Es autoridad, es cobre ¿ah? Y es más encima el vicepresidente de la Revolución Nacional en la región del Maule, un poquito de pudor, un poquito de vergüenza, eh, señor Muñoz. O sea, acá lo cierto es que su hermano no cumplió una sentencia, no cumplió una condena. Y el motivo por, que, por el cual no la haya cumplido, usted podrá donarlo como quiera, pero no la cumplió. Eso es lo cierto. Y eso es lo grave. Eso es lo grave. Que alguien que pretende ser autoridad, la principal autoridad de la comuna Cauquene, no cumpla una condena por haber defraudado al fisco. Y más grave, además, que usted, como cure, aparezca justificando a su hermano, haciendo eh, una entrevista en donde la verdad es lamentable escucharlo, porque usted en vez de ayudar a su hermano, lo ha terminado de condenar aún más. Abogado, eh, teniendo en cuenta que esto todavía no prescribe, según lo que usted señalaba anteriormente, eh, ¿Podría eventualmente eh, el candidato eh, Muñoz Saavedra, bendigo Jorge Muñoz Saavedra, pese a que tal vez su nombre ya está en la papeleta, eh, verse imposibilitado de, de, de ser candidato en las elecciones del 15 y 16 de mayo? Mire, yo creo que los próximos días va a haber noticias al respecto de eso. Yo, yo no quiero anticipar eh, cuestiones que, que se van a venir, pero que yo creo que vamos a tener noticias respecto a eso, porque eh, las elecciones son el 15 y el 16 de mayo. Él tendría que haber cumplido su condena conjuntamente con la pena principal. La pena principal la, la terminó de cumplir el 26 de mayo del 2016. Por lo tanto, no han transcurrido todavía cinco años eh, desde que él debió haber cumplido. Y por lo tanto, el delito de quebrantamiento de condena del artículo 90 número 5 del Código Penal, a mi juicio... Eh, aparece idóneo como para eh, tipificar lo que ha ocurrido en este caso. Ahora bien, si una persona está con suspensión de cargo oficio público aún, porque estamos dentro de los cinco años, desde que tendría que haber terminado de cumplir. Si todavía está suspendido, puede alguien que está suspendido para un cargo público ser candidato a un cargo público o puede ejercer un cargo público yo creo que la respuesta es bastante evidente, no puede, no puede. Ahora, el tema es que eso va a tener que eh, verse en el tribunal electoral respectivo, y creo que acá eh, eh, también la Contraloría va a tener que actuar, porque... Eso, eso le quería hay... preguntar, ¿qué, qué responsabilidad <risas> le cabe a la Contraloría en todo esto? Porque claramente parece que hay algo que no hizo. Bueno, yo creo que acá, eh, eh, aparte de Muñoz Saavedra el gran, gran, gran responsable de lo que ocurrió es la Contraloría Regional del maule Contralorito le respondió el otro día que estaba revisando antecedentes. Sí, yo le voy a explicar. Cuando se dice la sentencia que condena a Muñoz Saavedra, y la sentencia queda ejecutoriada, eh, quedar ejecutoriada es decir que la sentencia ya se debe cumplir y no procede ningún recurso legal más, ¿ya? Eh... La, la, el juzgado garantía de Cauquenes eh, envía copia de la sentencia al Registro Nacional de Condenas del Registro Civil, al CRS de Cauquenes para que cumpla la medida alternativa de remisión condicional, y a la Conchaloría. ¿Por qué a la Conchaloría? Porque el condenado era funcionario público, y como era funcionario público, y la pena accesoria era suspensión de cargo oficio público, la Conchaloría tenía que arbitrar y coordinar eh, las acciones necesarias para... Eh, ordenarle al hospital de Cauquenes de que este señor queda suspendido. Sin perjuicio de que el condenado lo sabía y él de inmediato debió haber dicho: Yo no puedo seguir trabajando. De manera proactiva, eso está. Exacto. Eh, o sea, es la actitud y es lo que se espera porque así lo dice además la ley. O sea, no es una cuestión así como caprichosa de que yo veo si lo cumplo o no lo cumplo. ¿eh? Bueno, el juzgado le oficia con Conchaloria. Y hay una primera cuestión que llama la atención. Cuando un funcionario público comete, comete alguna infracción administrativa o alguna infracción que implique de algún modo violar la ley de probidad administrativa, la Contraloría de inmediato debe ordenar un sumario administrativo. Al tiro. ¿eh? En este caso, el hecho era de la mayor gravedad posible. Porque había sido condenado por un delito de fraude al fisco. Por lo tanto, había violado en forma grave la ley de probidad administrativa. Y cuando se viola de manera grave la ley de probidad administrativa, ¿qué es lo que dice el Estatuto Administrativo? ¿Y qué es lo que dice la ley de probidad? Que la única sanción posible es la de destitución. Y si la persona está destituida, administrativamente no puede ejercer cargo ni oficio público durante cinco años. O sea, la Contraloría resulta no que, hizo su trabajo. Resulta que el juzgado, le ofició con Chaloría, le llegó la copia de la sentencia, lo recibió cierto o cierta funcionaria, la guardó en un cajón y no hizo nada. Otro tema que se tiene luego, que aclarar sin duda. Luego, luego, pero, luego de eso ocurre otra cosa más. A ver, ¿qué ocurre? Resulta que el fiscal a cargo de la causa eh, Oficia a Conchaloría, nuevamente, eh, toda vez que eh, él se encuentra con que eh, el señor eh, Muñoz Saavedra seguía trabajando en el hospital y le pide cuenta al hospital para saber si es efectivo que él está trabajando ahí. Obviamente porque el fiscal sabía que estaba condenado a suspensión de cargo oficio público, entonces dijo que es raro que esté trabajando, creo yo. y eh, le pide cuenta al hospital. El hospital le contesta y le dice que sí, que está trabajando. Y con esa información, el fiscal vuelve a oficiar a la Conchaloría Regional y vuelve a dar cuenta de que, oiga, este señor fue condenado por sentencia en los autos RIV 21-2014 del top de Cauquenes y la pena accesoria es de suspensión de cargo oficio público y sigue trabajando en el hospital de Cauquenes. ¿Y qué hace la Conchaloría? Al mismo. Nada caso. de nuevo al cajón de los recuerdos, de la impunidad, del secretismo y del encubrimiento. Y que se haya hecho dos veces esta, esta, esta situación, ¿no? de Espérese un poco. A ver, <ríe> hay más todavía. Hay más todavía. Luego de eso, se hacen a lo menos cinco presentaciones por la página web de Conchaloría, de distintas personas, distintos usuarios, que denuncian estos mismos hechos, que el señor Muñoz Saavedra había sido condenado por una causa de fraude al fisco y que no estaba cumpliendo la pena accesoria. Hay denuncias que se hicieron con reserva de identidad y otras que se hicieron sin reserva de identidad, pero son cinco. ¿Ah? Eh, la más antigua de estas cinco data de octubre del año pasado, de octubre del 2020. Y resulta que la Conchaloría tampoco hace nada, también guarda estas denuncias y no toma ninguna medida. Bueno, el día miércoles cuando esto explotó en las redes sociales, porque yo di a conocer a través de Twitter de que me había llegado por ley de transparencia la, la contestación del Servicio de Salud del Maule que daba cuenta que efectivamente este señor no había cumplido la pena accesoria. Eh, yo tuiteé esto y etiqueté a la Conchaloría. Y de hecho, Conchalorito me respondió diciendo que ya habían tomado medidas. ¿Mm? Que la verdad que la medida que tomaron es irrisoria. Eh, y después voy a explicar por qué. Bueno, ¡oh, casualidad! ¡Oh, qué maravilla! Sale este tuit, esto es noticia pública, aparece la comunicación, y por fin, por fin... La Santa Conchaloría me contesta el, el 7 de abril por oficio a la presentación que yo había hecho a través de su página web y me manda además copias de todos los oficios que le emitió a las otras personas que habían hecho denuncia. Y la respuesta es la misma que me dio Conchalorito por Twitter, que eh, habían ya pedido informe. O sea, no, entonces, hay, no hay claridad de lo que pasó todavía. Entonces... ¿Qué es, lo que, ¿Qué es lo que te puedo decir yo al respecto? O sea, a mí me parece grave que Conchaloría, que es el órgano de control que está a cargo de la fiscalización de los actos de la administración del Estado y que sabe que el Servicio de Salud del Maule ya emitió respuesta a que este señor no cumplió la pena accesoria. Recién ahora, a raíz del escándalo, recién se dignaron en mandar un oficio al hospital para saber si está trabajando o no está trabajando. En consecuencia, que ya hace un par de años, por lo menos. El Ministerio Público le mandó un oficio informándole que no estaba cumpliendo la pena. Y no han hecho sumario. O sea, yo creo que acá hay un problema de la Fiscalía Regional del Maule. Y yo de hecho lo que, lo que creo que hay que hacer acá, yo no soy el Contralor Bermúdez, pero yo espero que Bermúdez actúe en consecuencia, porque Conchaloría es una de las pocas instituciones que nos va quedando, que tiene credibilidad en la ciudadanía. Pero a la luz de estos acontecimientos, Conchaloría se ha permitido para encubrir la impunidad de este señor. Acá claramente hay operadores al interior de la Contraloría Regional del Maule que están protegiendo a este señor. Y esto yo digo que no es casual. ¿Y por qué digo que no es casual? Porque yo tengo otras presentaciones de, otras, de otros municipios, como el municipio de Bencaue, como el municipio de Talca, y qué casualidad fíjese, siempre municipalidades de signo R.N., la concharería se en responder, no da respuesta, las cosas quedan a mitad de camino, entonces no sé, pues, me da para sospechar, pues, me da para pensar mal. Eh, hay un fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que es el fallo del caso Almonacid Arellano versus Chile, que señala en, una, en uno de sus párrafos que los ciudadanos tenemos derecho a temer de nuestro propio Estado. Yo creo que tenemos derecho a temer de nuestro propio Estado y tenemos derecho también a sospechar de los órganos del Estado cuando no actúan como corresponde con, a, con apego a la legalidad, a la constitución y a los tratamientos internacionales. En este caso la Contraloría ha actuado pésimo, pésimo. Se ha prestado para todo esto. El órgano que está encargado de controlar, de fiscalizar, prestándose para que se mantenga impune una persona sentenciada por fraude al fisco. Alguien que, alguien que delinquió alguien que cometió un delito y que ellos están en conocimiento porque se lo informaron y que no está cumpliendo la pena accesoria, y ellos lo callan, ellos lo encubren. Entonces, yo espero que la, que la querella criminal que presentamos establezca toda la responsabilidad y también las responsabilidades de los funcionarios de la Contraloría Regional del Maule. Porque a mí no me cabe duda que ahí hay responsabilidades que también merecen sanción penal. Y espero también que el Contralor Bermúdez, esté a la altura de las circunstancias, porque si un órgano del Estado no cumple las funciones que tiene destinadas por la ley, entonces está incumpliendo sus deberes. ¿De qué no sirve la conchaloría si no cumple sus deberes? En este caso, recién mandaron un oficio al hospital de Cauquenes pidiendo información. Por favor, ¿de qué estamos hablando? Si hace cuatro años le mandaron copia de la sentencia. Hace dos, tres años le mandaron antecedentes de que el señor no estaba cumpliendo eh, la pena accesoria. Se presentaron cinco denuncias por su portal. Y, y solamente se limitan a mandar una mugre de oficio pidiendo que el hospital informe si, si ha cumplido o no ha cumplido. Acá hay que hacer un sumario, hay que fiscalizar. La Contraloría Regional del Maule debe ser intervenida por el Contralor General, porque esto es de la mayor gravedad. Como le decía hace un rato Chile tiene suscrito la Convención Interamericana contra la Corrupción. ¿Cómo es posible que un órgano que está justamente para combatir la corrupción se esté prestando para esto? No, esto no puede seguir. Esto es escandaloso. Y por eso que ha trascendido la frontera de Cauquenes, de la región del Maule, y ha sido noticia nacional. Porque la gente no puede entender, de verdad, es inentendible, que una persona que fue condenada por fraude al fisco, no cumpla su condena, sea candidato, pero más inentendible aún es que lo que tienen que fiscalizar se hagan los desentendidos y no cumplan sus deberes y sus funciones. No están realizando Entonces Entonces, entonces si, el conchalor, si el conchalor Bermúdez considera que su gente ha actuado bien, bueno, perfecto, todo seguirá igual. Creemos que este escándalo da cuenta de que no han actuado bien y todo lo contrario, han permitido el encubrimiento de este señor. Y acá lo que hay que hacer es intervenir la Contraloría Regional, porque algo está ocurriendo ahí. Alguien está operando para que este tipo de situaciones ocurran. Bueno, sin duda que se va a seguir conociendo muchísimo más de este tema, hay todavía muchísimas preguntas que responder, por ejemplo, el rol de la Contraloría General en todo este caso. Abogado Fernando Leal, esta, esta querella se, eh, se fue declarada admisible, digo, el 7 de abril, ¿cuándo se podrían tener novedades al respecto? Bueno, cuando el Tribunal de Garantía eh, declara admisible de una querella, eh, la deriva al Ministerio Público, y derivada que sea el Ministerio Público, el Ministerio Público tiene que determinar cuál fiscal va a investigarla. Eh, eh, yo ya me he hecho parte y eh, voy a empezar a pedir las diligencias, algunas de las cuales ya están solicitadas en el eh, mismo nivel de la querella. Eh, esperamos que el Ministerio Público actúe con rapidez y que a diferencia de lo que ha ocurrido con este lamentable caso, en donde varias instituciones eh, y varios órganos del Estado, yo creo que actuaron con, con poca diligencia. diligencia. O sea, sí, o sea, el tribunal, eh, la conchaloría, el Consejo de Ofensa del Estado, que es que ya antes de esa casa, al parecer no tenía ni idea, que el, la condena que hayan obtenido, el condenado no la haya cumplido. Y defienden los intereses fiscales. Eh, o sea, eh, yo creo que este es un caso que, que es escandaloso por lo mismo y yo espero que eh, se actúe con, con la mayor premura para que esto no, no ocurra, no siga ocurriendo. ¿ah? No, no es un tema de, del señor Muñoz en particular, de Cauquén en particular, o sea, eh, el país eh, cambió. ¿ah? Estamos en un proceso constituyente porque la gente se aburrió de los abusos y salió a protestar en las calles porque no había igualdad, porque la justicia se aplica de una manera para algunos, y de una manera distinta para otros. O sea, el país está en un proceso de cambio profundo. Y este tipo de situaciones son parte de justamente esas situaciones abusivas que no queremos más los chilenos. Eh, y, y, y por eso espero que esto eh, se aclare, se sancione a los culpables, eh, que la Conchaloría también haga suyas las responsabilidades que tiene en este caso, porque si la Conchaloría hubiese actuado como correspondía, nada de esto estaría pasando. Nada de esto estaría pasando. Eh, yo creo que no es bueno, cu cuando en un país la corrupción empieza a cambiar, y empiezan a, a desacreditarse las instituciones, se empieza a afectar el Estado de Derecho. Y si no tenemos Estado de Derecho, no tenemos cómo resguardar las garantías que tenemos todos. Entonces, por eso es tan importante que esto sea claro. Un tema sin duda muy importante y sin duda que la comunidad también exige transparencia referente a este caso y referente a las personas que aspiran a ocupar cargos públicos. Abogado Fernando Leal, le agradecemos que haya estado hoy día con Cauquenesnet.cl, que nos haya entregado esta completa explicación ¿verdad? del caso, eh, que sin duda mucha gente hoy lo está pudiendo conocer con mucho detalle, de primera fuente, como usted quien lleva eh, adelante esta causa, ¿verdad?, o represent eh, en representación eh, de las personas a las cuales representa, valga la redundancia, pero que es muy valioso, por supuesto, tener su testimonio para que la comunidad cauquenina la conozca. Muchas gracias, muy buenas noches. De nada, Patricio, un saludo para toda la comuna de Cauquenes, y que, bueno, eh, que se haga verdad, que se haga justicia. Ok, muchas gracias también a todos quienes nos acompañaron en esta entrevista.